All I care about is money in the city that I'm from I'ma sip until I feel it, I'ma smoke until it it's done I don't really give a fuck my excuse is that I'm young And I'm only getting older, somebody should have loved me Ok, ok, saludos amigos y suscriptores de YouTube, aquí de nuevo hay Ryan Spark comentándoles o no comentándoles, dándole el tercer o cuarto capítulo de Minecraft Misterios Ok, el día de hoy les traigo, este, uno de los misterios más grandes de Minecraft, que son los sonidos extraños que salen Dime, dime tú, dime tú, ¿te ha pasado o no te ha pasado? Ok, nada, este, estuve investigando y por aquí... Tengo unas cuantas personas que me han dicho O, o, o historias que me han dicho de que... Si ha pasado por aquí veo uno que me dice que... Estuvo minando, minando, hizo su casa... comenzó la serie... comenzó su, su aventura minando Y se encontró también en el espacio que, que hizo su casa en la mina Entonces... Cuando hizo su casa en la mina... Eh, encontraba que siempre había unos sonidos extraños Entonces... En un momento él siguió bajando y bajando de la mina entonces él siguió bajando y bajando entonces luego cuando iba bajando se encontró que las pare que encontró, empe, empezó a escuchar sonidos entonces mientras escuchaba los sonidos se seguía bajando y seguía bajando y seguía bajando entonces en un momento dado encontró en la cueva encontró dos caminos, uno a la izquierda y otro a la derecha él fue directamente al más corto, iluminó todo y fue a la derecha entonces no entendieron a la izquierda entonces cuando llegó a la izquierda cuando llegó a la izquierda, encontró un orificio soltando agua y agua. Entonces, mientras él, como simple curioso, y todo como somos todos en Minecraft, empezó a hacer hoyos del de eso. Entonces, como él vivía en una cueva, convirtió eso como su piscina. Entonces, cuando convirtió eso como su piscina, de repente, comienza como que, no sé, un sonido muy extraño. Entonces, ya se ha pasado mucho tiempo, entonces era una capa muy profunda. Entonces, no sé por qué, pero según dice aquí, el tubo, que escuchar sonido todos los días desde ese día, o sea eran sonido tormentoso y nada eso fue una sola historia no voy a contar más historias les voy a dejar todo el link de todas las historias que he visto que he visto por aquí totalmente eh, creo que son algunas 5 o 6 de cosas tenebrosas entonces nada mi opinión es eh, yo pienso que eso es Moyan Mojang no sé si puede decir Mojang o el personal de Minecraft es por donde iba este esos sonidos hay que culpar a Mojang por eso, porque son cosas que lo hacen para dar... Eh, porque Minecraft es un juego completo, tiene aventura, tiene imaginación, tiene, no sé, creatividad, tiene terror, tiene, no sé, tiene un mundo diferente, ¿sabes? Algo diferente. Entonces, Moyan no debería hacer esto, es mi opinión. Ahora, por otro lado. Ellos, por un lugar... Gracias, autobús, por interrumpirme. Ellos por un lugar, eh, no hacen bien porque así hacen que más personas tengan curiosidad de seguir, entonces, jugando, entonces, no, no creen, no sé, si fuera por mí, yo les recomiendo a ustedes, bajen el volumen de mi recomendación, quiten el sonido por un momento, mientras determinando no escuchen nada, aunque sí deberían, porque o bájenlo, no lo dejen todo a cero bajen un poquito, porque así pueden evitar que los mobs los ataquen, o sea, no me refiero a los esqueletos, zombies y todo eso, entonces, eh, ¿Qué más le quería decir? Eh, ahora Nada más le quería decir esto Lo dejo con esta pregunta ¿Tienen alguna idea de qué es lo que produce esos sonidos? ¿O ¿A qué se quiere referir? Si es el Enderman o es un Heroine O, o es un mito americano No sé sí. Coméntenlo Pongan en el comentario Entonces ayúdenos a salir de este enigma. Vamos ver, gracias. Ayúdenme a salir de este Comenta y es muy muy muy bueno regalame un like suscríbete que me gusta cómo suena y sí. nada hasta la próxima gracias vehículos por no dejarme grabar el video bye